liga nacional eh, fuerte, de alto nivel, con mucha presencia eh, de inmigrantes, eh, perdón, de, claro, inmigrantes, fortalece a una selección nacional. O sea, qué tan importante es la labor de los clubes en ese sentido. Porque si bien es cierto, por muchos años a la gente, la gente que sabe poco de voley y a la gente que sabe mucho de voley le han vendido la idea de los semilleros. qué es que la, la federación encargue de captar a un grupo de jugadoras y las forme eh, para que tengan un perfil para la selección. ¿Qué, qué tan, qué tan eh, bueno es esto para el voleibol nacional? Claro, bajo tu punto de vista. Bueno, mira, primero yo creo que, eh, bueno, yo he estado 15 años en Italia, entonces yo conozco bastante bien lo que es una liga nacional, ¿no? Es bastante diferente a la nuestra pero que nosotros estamos en camino si se hicieran algunas correcciones yo creo que eh, podríamos eh, llegar a una liga nacional que tenga realmente un interés ¿no? y que sirva para las, para las elecciones sirve porque la demostración clarísima fue que cuando permitieron que las de 14 jueguen en la liga nacional es pues el único equipo que ha salido campeón sudamericano después de 30 años sí, que fue el equipo de Maylaura de la plaleiva la las 6 titulares jugaban en cinco por lo menos, jugaban en la Liga Nacional. Entonces, eso es una demostración, claro que no lo entendieron quienes están dirigiendo, porque anularon la posibilidad de que puedan jugar las de 14, ¿no? Cuando se podría haber hecho algo un salomónico, no? Es decir, si son de selección nacional, si... En fin, si recurren unos requisitos, si, no sé. Eh, se podría dejar entrar solamente las 5, 6, 8, 10. Y no todas, porque no querían que se, haga, que se prostituya, digamos. Pero ¿cómo no vas a dejar a una May Laura que fue una de las 10 mejores bloqueadoras del campeonato a los 14 años como central? Porque... El Central es el único puesto donde uno puede arriesgar a ponerla cuando todavía no están hechas. El Central 2, o sea, el Central que está más lejos de levantado, ¿no? Entonces, eh, igual, bueno, eh, nosotros arriesgamos un montón, pero todavía la liga no había crecido, ahora va creciendo más, se están trayendo extranjeras eh, mejores, ¿no? Y creo que el primer punto es... Permitir que se regrese a eso porque aquí hay una jugadora como Chiara Montes que puede jugar y la misma chica, este, eh, Claudia, que podría estar en la banca tranquilamente porque lo primero que tienen que hacer es quitarse el susto. Y el susto, ¿no? ¿para qué se lo van a quitar en la selección cuando tienen una liga nacional? La sientas ahí, les dice que no entra y después no la metes, pero ya se pegó el susto, ya sí, empezaste claro. con algo, ¿no? Claro. O sea, ese es un punto, ¿no? que eh, es preparar psicológicamente a una jugadora claro. que es de lo que, digamos en nuestras selecciones por ahí más flaquean, ¿no? su punto débil porque no, no, no hacemos pues, un, un entrenamiento eh, pensante, uh -huh. hacemos un entrenamiento a la antigua donde el sacrificio es lo que vale, pero actualmente la mística no es la misma de la juventud de ahora que la de esa época, entonces esa mística no hay y lo que te decía te comentaba, uh -huh. o sea para mí la mística de, de la selección, o sea, está muy lejos de ser la de esa época y por lo tanto no llegaremos a eso de ninguna manera. O sea que claro, también en esa época teníamos un gigante, teníamos una sigla, tiget, se, sigla que era altísima y, y las demás eran unos peones buenísimos, ¿no? Sí. Ahora eh, ya nos quedamos bajos porque no, a los dos metros no llegamos ni a 90, tampoco llegamos, ¿no? Entonces eh, estamos eh, en dificultades. Luego también creo que hay una preparación física que en el mundo ha evolucionado de tal manera, nosotros todavía nos hemos quedado muy, pero muy atrasados. Y las planificaciones de los entrenamientos, eh, te hablo de Liga Nacional, que es lo que me estoy hablando, me meto en federación, eh, no conozco muchos entrenadores que planifiquen un entrenamiento ni un año de entrenamientos, ni que coordinen los planes de entrenamiento con la generación, eh, no, no sé, creo que no existe eso, no lo sé.